Mira qué linda que está Chichis, chis, eh. ahora en ruta 2, siendo las 8 menos cuarto. Muy linda la laguna. Venga, bien ahora. Así que un lunes espectacular, eh. viento sur. Bueno, y acá estamos pasando por el pesquero El Faro. Bueno, y luego le vamos a mostrar cómo ingresar a Altos Verdes. Bueno, acá, luego de pasar la IPF de Castelli, tenemos como ven el cartel Sociedad Rural de Castelli. Doblamos y tenemos el camino de tierra que está en perfecto estado hacia el pesquero San Antonio de Laguna Altos Verdes. Bueno, Miguelito, camino en buen estado. Por el momento, acá está bárbaro. Así que hacemos un recorrido casi 18 kilómetros y llegamos al pesquero. Así que le vamos a marcar el camino. Y eh, cuando llegamos ahí a la escuelita, vamos a ver cómo está el camino para llegar al pesquero porque generalmente es eh, el lugar más embromado este, para entrar cuando llueve, ¿no? Así seguimos por el camino, acá como veníamos con la escuelita, acá continuamos, como dijo Miguel, derechito, y bueno, y vamos a ver cómo sigue el camino donde decía Miguel que se complicaba, acá en la zona del, de los eucaliptus, donde siempre hay mucha sombra, pero Miguel, por ahora sigue bien. Sí, sí, es bárbaro. Así sí. que, bueno, por lo que ven, se pasó la máquina. Sí, han pasado la máquina y con las huellas que se ven, ha entrado gente ya al pesquero. Bueno, los dejamos y ahora cuando estemos llegando al pesquero, le mostramos el ingreso. Bueno, luego de recorrer 18 kilómetros de un camino aceptable, muy bueno, llegamos al pesquero de Altos Verdes, San Antonio. ¿eh? Acá lo tienen. Tiene una rueda en el ingreso, tranquera. Y ya, fíjense, lunes de abril ya tenemos casi, más o menos, unos 10 autos, 15 autos. ¿Cómo se corre la bolilla, Miguelito, cuando hay buena pesca en las lagunas, eh? Sí, es impresionante. Eh, hay, ya hace como dos o tres semanas que están pescando muy buenos es ¿cierto? Y eso, el aficionado a la pesca... Me encanta. Sí, la verdad que una laguna espectacular. Altos verdes y está rindiendo muy bien. Y bueno, y luego van a ver las imágenes de la buena pesca. Hermosa está en la laguna, ¿eh? Sí, espectacular la laguna, muy linda. Bueno, acá estamos en el pesquero San Antonio, ahí frente nuestro está el pesquero. Acá paramos, desde acá, con viento sur, vamos a hacer el garete hacia el medio de la laguna. Vamos a ver cómo está la pesca y luego veremos otros sectores. ¿eh? Vamos a mostrar la hora de alargue, eh, son las 9 de la mañana. Miguel, 9 de la mañana. Sí, recién vamos a comenzar a armar las líneas. Estoy pensando a ver qué voy a elegir Bueno, yo voy a lograr con palitos hoy bueno. Con unas lindas palitos Vamos a ver cómo resulta ¿El Sí, el pique lejos. Bueno, venimos con otro Muy lindo otro pejerrey, Miguelito sí, parece que sí, Marco Sí, eh, sí Otro peje muy bueno Todo del mismo tamaño parece ¿eh? Mira. Muy bueno muy buen pejerrey, Miguel. muy lindo, hermoso, ¿eh? sanito, espectacular, eh. Laguna, altos verdes, pesquero San Antonio, laguna recomendable para venir, eh. Muy muy linda pesca. Bueno, seguimos, Miguelito, seguimos, dale, seguimos, acá con las ping pong naranja, eh. Otro hermoso pejerrey, mira qué lindo pejerrey. acá en pesquero de altos verdes san antonio qué hermoso espectacular Mira. un lujo miguelito espectacular y seguimos vamos seguimos. vamos que está linda la laguna no se mueve pero está linda Bueno, miguelito venimos con otro Miren ahí se activa el vientito y se activa el pique ¿eh? ahí ¿eh? Bien. seguimos ¿Eh? se activa el viento como están viendo y se activa el pique si no hay viento ni vengan Venimos con otro Miguelito. Mira qué lindo pejerrey. Arriba. Arriba los que van. Hermoso peje también, eh. Bien ahí, Miguel, eh. Hermoso peje. Che, peje un pejerrey vamos? espectacular. Sanitos. Un lujo, mira qué loco. A pescar. Y seguimos Miguel, ¿Eh? se encrespó ahora, momento ideal de la laguna, miren qué pejerreyes tiene en este momento la laguna, ¿eh? miren, Altos Verdes, es la laguna del momento, acá en Castelli con unos pejerreyes impresionantes, ¿eh? lo agarró una hélice, mirá. vamos a mostrar, es eso es una hélice de alguna lancha. ¿eh? Bueno, Miguelito, continuamos. Continuamos. Venimos bien. Ahora ¿eh? levantó eh, el vientito. Espero que dure. Vamos. Unas dos horitas. y seguimos. Vamos a sacar algunos más Dale, Miguelito. Miren, ¿eh? ahora levantó un poquito el viento. Viento sur, un poquito más fuerte. Y ahora la luna está espectacular. Dale, Del piquito. Viene ahí, ¿eh? Mira qué pejerrey, eh. Oh. Vamos oh, Miguelito. Pero te pegó Ahí está. Bien ahí, Miguel. Y qué boca. Mira. Miren lo que es. ¿Eh? Venimos con Miguel, con otro peje hermoso. Bien Miguel. Viniste con las pimpones. Eh? Para devolución. Bueno. Bueno, acá estamos con Miguel Otro hermoso pejerrey Bien arriba Estamos hablando de 10 centímetros Hermoso Vamos Miguel Mira que lindo pescadito Bien Esto es Altos Verdes Pesquero San Antonio Espectacular eh. Espectacular Bueno Miguelito Todos iguales Todos iguales Todos arriba de 38 sí, sí. Todos de 38 Bueno Continuamos Vamos <risa> Mira Miguelito. Que peje. Yeah. Que peje. Este me iba a comprar un okay. qué. qué? Ah, Ay, impresionante. Impresionante. De... Primero de la mañana. Vamos a ver qué pescadito. Qué lindo pescadito. Muy lindo. Hermoso pescado, Mirá. hermosísimo, muy, muy hermoso, hermoso pescado, gareteando, ¿eh? arrancamos gareteando, seguimos, bueno, seguimos, dale, y ahí marco otro marco y se tengo otro. ¡Qué hermoso bien, bien. hermoso. Hermoso pescado. A ver, Maco. Qué bueno, sí. Impresionante. Buenísimo, ¿eh? es una pesca Espectacular acá. Espectacular. Oh, bueno, seguimos, Miguel. Seguimos sí. con el y Bien, Maco. Hermoso pescado y cerquita de la embarcación, ¿eh? Bien. Espectacular. Bien. Es el es de la mental. costa, ¿eh? ¿no? Iguales. Hermosísimo, ¿eh? Todo Seguimos. Seguimos. Vamos, vamos. Impresionante, ¿Eh? hermoso, hermoso. alto verdes va Y eso que ahora se nos cortó el viento, Sí. Siendo once y media de la tarde, de la mañana, se nos cortó el Pero bueno, seguimos, seguimos. Oh. A ver, Marco, lo devolvemos. Venga, control. Venga control. Otra cosa, vamos más joder, vamos, vamos, vamos, que estamos acá, filmando. Hermoso peje, mira qué peje, mira, monte mojarra, mira, mira qué mojarra. Ya, con qué mojarra. La del 110, la mojarra del 110 de julio, espectacular, lo mejor que hay en la ruta 2 mojarra, Buenísimas, ¿eh? Vamos Maco. Ahí otro buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Buenísimo, espectacular. Fiburoso, sanito. Hermoso. Vamos Maco, que venís afilado hoy. Feliz afilado. ¡Oh! oh. ¡Ya! lo que es esto, Miguelito. Es sí. eh! Qué espectacular, eh! No, no. ¡Carnada del 110! ¡Esa carrada grande es lo que coge! Marco. ¡Impecable, Marco, Lo sucio, eh no, bien, Todo igual. Todo igual. ¡Espectacular, eh! Seguimos, vamos, Seguimos. la tarde acá en laguna altos verde nos vamos con un hermoso final de nota doblete de miguel corrado miren qué doblete tiene esta laguna ah, impresionante bueno Miguelito, Acá estamos así finalizamos la nota en altos verde pesquero san antonio una pesca hermosísima. Hemos hecho. Pescamos de las 9 de la mañana hasta las 4, todo, muy buena. Todo pescado desde el 38 de septiembre. No, no, impresionante. Bueno, Miguelito, ¿terminó la pesca por hoy? Nos vamos. Nos vamos. Bueno, nos vamos junto con Miguel. Hoy hicimos una nota muy linda para del pescador y también para pesca de aventura. Así que nos vamos con Miguel con este hermoso doblete y vas a seguir viendo Pesca y Aventura y del Pescador acá con Miguel Corrado. ¿eh? ¿Vamos Miguelito? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos sí. vamos. Después vamos a ver un poquito ahí hablar con Alejandro y, van a, y como vieron las imágenes espectaculares de esta laguna.